hola bienvenida bienvenido a Damas bienestar holístico oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 8 de mayo al domingo 14 de mayo del año 2023 espero que sigas muy bien bueno pues vamos a comenzar con la lectura vamos a saber qué es lo que nos quiere dejar saber la virgen maría para esta semana del 8 al 14 de mayo del año 2023 y al igual los ángeles aquí vemos como cuál es la energía qué es lo que debemos de trabajar cómo resolver ¿Cuáles son las prioridades? Esa es la finalidad. Es una guía para todos nosotros. No crean. <ríe> Yo también luego me pongo a ver mis propios videos. Porque pues, obviamente no tengo la retentiva para saber qué es lo que decía para tal o cual semana. También te invito a que veas el oráculo anual. En donde dice Mostrar más, ahí hay una liga que te lleva a ver el oráculo de todo el año 2023. Y podrás hacer una comparativa, pues ya este, estamos, este, pues llevamos que un tercio más o menos del año. Entonces pues podrás ver si coincide con tus experiencias mi oráculo anual. Muy bien. Pero vamos a empezar con este, del 8 al 14 de mayo, la Virgen María nos quiere dejar saber. Family, bueno miren, si las mezclé, pero está súper, súper saliendo esta carta. Digo, en mi caso pues queda muy claro, ¿no? Porque bueno, parte de mi familia, en cuanto a mi madre, mi hermana y yo, pues está la familia extendida en Europa. Muy bien, vamos a ver.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 armonizado, vamos a ver por el día lunes y martes la carta dice armonía, fluye amor, eso ya es bueno buen <ríe> comienzo y bueno como saben es el arcángel sanador, es el arcángel Rafael y dice vivo en armonía arcángel Rafael ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación fluimos bueno, parece que <ríe> Parece ser que sí voy a poder este cumplir el propósito. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, magia. Ay, miren, esta me encanta. La magia es así como que, ay, mira con qué facilidad, ¿no? Llegué a resolver o hacer esto. Y hubo resultados sorpresivos, bonitos, este, agradables. Y dice Arcángel Raciel, haz magia, redescubre al mago en ti, que transforme y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto, con tu devoción y constancia. Amén. Bueno, aquí en cuanto a la magia, les doy un, ej un ejemplo. Uh, mi papá estuvo casado en primeras nupcias en 1955. <ríe> y uh, fue un matrimonio a distancia... Este, él estaba en México en la embajada alemana firmando los papeles, las novia, las, la novia, la esposa en Alemania, ella se embarca a México, tarda qué sé yo, seis, ocho semanas el barco en llegar a México y cuando llega la señora a México pues decide que siempre no. Este, y lo intentan cuatro meses, pero pues ven que de plano no la hacen y se divorcian. Esta acta de divorcio, este, pues, me era sumamente importante para probar que la señora no tiene ningún derecho sobre la herencia de mi señor padre. Pero, pues, resulta de que, pues, primero teníamos una constancia que nos costó muchísimo trabajo conseguir. Y, bueno, para hacer el cuento corto, dije, voy a tratar de conseguir el acta original de divorcio por si se llegara a ofrecer otra vez que no creo, pero prefiero tener papeles de más que de menos. Y tras el desorden de los papeleos de mis papás, pues este, con mayor razón. Este, hablé con un notario y él me dijo, mire, no, es un poco difícil y un poco imposible, lo que podemos hacer es sacar una copia del acta de matrimonio y bajo observaciones o anotaciones, Dice que se disolvió el matrimonio en tal año, entre tal y tal persona y esto vamos a sacarle copia certificada notariada y pues es constancia suficiente que sí estuvieron casados pero que se divorciaron unos meses más tarde y que no hay ningún problema con eso y es un papel tan bueno como el original. Entonces dije bueno ni modo y a través de un amigo contacté a otra notaria que fue excompañera del colegio en el que estuve, no la conozco, pero pues le escribí y me contestó, pues voy a hacer este, lo posible por saber qué es lo que se puede hacer. El notario anterior me había comentado, sabe que en dado caso que necesitará realmente el acta original, tiene que ir usted en persona a tal lugar que es horrendo y muy complejo, y solicitar el acta ¿no? entonces bueno dije pues ni modo y con la notaria que me contestó dije pues no va a poder hacer nada seguramente porque pues están diciendo que nada más puede ir un familiar directo, no se puede hacer a través de un gestor o a través de una notaría. para hacerles el cuento corto me llega de repente la notificación de la notaria con un pdf del acta de matrimonio original Escrita a mano de 1955 Lo cual se me hizo encantador Entonces, bueno, lo que se va a hacer uh, Se va a dejar transcribir uh, en, a máquina Porque no es muy legible la letra yeah. Y por otro lado, pues la voy a dejar apostillar para Alemania Y luego la voy a dejar traducir también para Alemania Por si se llegará a ofrecer Pero a lo que voy con la magia es eso o sea, yo ya pues había dado por, mira, pues hice mi mayor esfuerzo. Tengo suficientes este, papeles que este, constan tanto el matrimonio del divorcio. Y pues la verdad nunca me esperé, después de que me dijeron que tenía que ir a un familiar, que esta notaria pues consiguiera el acta de matrimonio original. Digo, de divorcio original. Entonces, bueno, la cuestión es de que. Déjate sorprender y haz magia, ¿no? Es, esa es la magia a la que me refiero. Es un poquito como el milagro, que en el momento menos esperas. ¡Pum! Ahí está. ¡Ay, qué maravilloso! No, es cuando ves que se conjuga todo y todo fluye maravillosamente bien y estás realmente en esa plenitud absoluta. Muy bien. Me estoy extendiendo de más este porque lo quería hacer un poco más rápido. Pero bueno, me di a entender. Viernes, sábado y domingo la carta dice ángel guardián nos dicen que estamos protegidos, acompañados guiados y es el arcángel Raquel el arcángel de la amistad dice, gracias corte celestial por haberme provisto de mi ángel de la guarda me acompaña en toda mi existencia me ayuda al invocarlo recuerda es la única condicionante que nos pone la corte celestial el invocarla ¿no? Es contactar, pedir. No hay una forma estricta. Puede ser sumamente casual. Yo la verdad hablo con los ángeles como si fueran mis mejores amigos. Y, o con uno. Este, no hago todo en un ritual. Y, y les recuerdo también que no es San Arcángel. No, San son los santos. Arcángel es Arcángel. Está mal. Entonces, si no sabes, pues mejor, y aparte no sabes qué arcángel tiene que atributos, y esto también es nada más para que nosotros, seres humanos que somos tan incrédulos, necesitamos algo tangible, y por lo mismo se ha tratado de clasificar y, y demás, pero en realidad todo es la misma energía y todo es amor incondicional, y no importa qué nombre le pongas, si Jesús, Buda, Virgen, etcétera, ¿no?, ángel también, entonces bueno la cuestión es nada más creer en algo superior, invocar a esa energía superior y, y tener la certeza de que nos va a apoyar, a escuchar a contestar, ok muy bien, por último ay ah, bueno si quieres saber cómo saber el nombre de tu ángel, etcétera, te recomiendo leer mi libro, lo consigues en Amazon en, debajo de mostrar más encuentras la liga por último, felicidades a quienes celebran algo o cumplen años, es para todos nosotros esta carta. Dice, miren, ángel de la guarda, ¿cuál es la probabilidad que se repita? ¿Ok? Entonces, bueno, para mí, como suena esto, es el ángel de la guarda, va a estar celebrando con nosotros de que todo este rollo de la familia que se cumplen los objetivos que se armoniza todo lo que se tenía que este, armonizar que en mi caso yo estoy haciendo magia, yo estoy cumpliendo con lo que me comprometí a ser como alma estoy cumpliendo uno de los mayores propósitos como tal entonces pues super, celébralo, festejalo yo no me estoy dando un ejemplo en cuanto a mi vida pero seguramente habrá algo con lo que tú también te puedas relacionar o que te suene este, con lo que llegues a resonar se dice, muy bien pues te deseo una muy bella semana sabes que hago estos videos con muchísimo amor, me da mucho gusto para cuando comparten estos videos y te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste.